identificado como mario el hombre arrestado por la policía nacional acusado de encerrar a su madre en el interior de su vivienda e intentar incendiarla hecho ocurrido en el sector santa ana de esta ciudad de san francisco de macorís mientras era conducido al comando noreste y ser cuestionado sobre el hecho niega las imputaciones en su contra ¿Qué? Pues yo ni ahí estaba. Es verdad. Yo ni ahí estaba en mi ¿Y casa. ¿Por qué te prestaron ¿no? Ah, porque la sobrina mía, la, la que yo críe, no quiere limpiar a nadie en la casa. Y yo no quiero, mamita mala, y es muy mal criar. Eh, ¿Y eh, ¿Tú de mientes que tú a tomar la casa? ¿no? Que yo, pues yo ni. Que le pregunte a mami, Que le pregunte a vive? Ay, me sentaron. ¿Y, y yo, tú crees que te acusa? ¿Por qué? Yo, yo no sé, porque yo lo que le, le estaba reclamando era que. Que se pusiera, que, que limpiara porque mamita mala y mamita que no puede hacer nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.